Sí, sí, es de raño, son las 7 PM, son las 7 PM, vamos a disfrutar, ponen una música, vamos a oír, vamos a oír música, música, música, música, música, música, música. vamos a oír música, música. Vamos a oír música, ah, ah, música, che, che, che, che, yes, vamos, vamos Sé que te encanta la música lenta, pero, pero sé que te encanta, sé que te encanta, sé que la mira, sé que la mira Y más cuando yo te la canto Vamos a ah, oír música, te voy a cantar ah. Vamos a oír música Y vamos a disfrutar Musica, musica, mu, mu, mu, música, música, música, musica. ACB, uh, ACB, ACB. Eh, I eh, eh, eh, oh, record ACB, baby. Vamos a oír, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a oír música. ¿Quién nos va? que te va? que te va a encantar esta música? Vamos, vamos, te va a encantar. Música, esta música. Te va a encantar. Esta música, esta música, esta música, esta música, esta música, esta música, esta música, mañana, gracias por participar en el álbum. Sí, sí, sí, sí, si sí, si vamos a en si vamos a sí, si música vamos cierra Cantar. Vamos, vamos, vamos, vamos A mí no me gusta la música lenta Pero igual te voy a cantar ¿Por qué? Porque te amo y nadie más te ama como yo Así que vamos, vamos, vamos Nadie más te ama como yo Así que vamos, vamos, vamos a disfrutar Sé que escuchas voces pero tranquila ah, ah, ah. Conmigo se me y elito con el otro más Vamos, vamos a esta música. Te gusta, sé que sé que te gusta, sé que te gusta, sé a hacer sé sé sé que te gusta mi canción. Cierra sí, music baby, baby, baby, baby, baby original, original. Cierra mi single record, baby, baby. It's a V. It's a v.